¿Qué tal amigos estilócratas? Bienvenidos a mi canal Y yo soy Ricardo Domínguez Estábamos pensando aquí en Estilocracia En la amplísima variedad de chicas que hay en el mundo Y la amplísima variedad de gustos que hay en el mundo Porque para todo hay gustos Hay quien prefiere chicas gorditas, hay quien prefiere chicas delgadas Otras las prefieren esplendorosas, otras las prefieren muy llamativas pero, ¿qué pasa cuando lo que queremos es encontrarnos con una chica que sea una chica elegante? ¿Qué es la elegancia? El, esto de la elegancia no es algo con lo, que, con lo que se nace, es como el estilo. Elegancia y estilo se aprenden con el tiempo y en el camino. Y la elegancia tiene siempre una apariencia, que es finca básicamente en el arreglo y en la vestimenta una chica elegante siempre se viste de acuerdo a la ocasión nunca se viste de más, nunca se viste de menos Uno. Dos. una chica elegante no usa ropa ni demasiado ajustada ni demasiado holgada y siempre es cuidadosísima con los escotes sobre todo con el escote delantero y también con el escote de la espalda las chicas elegantes siempre cuidan todo eso en su vestimenta y nunca usan zapatos que no puedan dominar. Es decir, si es demasiado alto y no saben caminar con tacón demasiado alto, prefieren no usarlo. Prefieren usar un zapato con tacón que ellas pueden dominar para poder caminar libremente y lucir garbosamente cuando dan el paso. Y regularmente, una chica elegante siempre usa stiletos, es decir, Zapatos lisos de tacón mediano Y nunca, nunca usan zapatos de tacón en color blanco Eso queda claro para que sea una señal muy eficaz Para distinguir a una chica elegante Generalmente las chicas elegantes optan por ropa más discreta Y tienen ciertos cánones Prefieren las blusas o camisas blancas Las faldas tipo A Y los zapatos como ya lo dije Estilectos. Lo demás depende de su conducta Y de la conducta de una chica elegante Que es lo que la va a revelar primero que nada Hablaremos después Porque nada define mejor a nadie Hombres o mujeres Que la forma en que tratan a los demás En la segunda parte de este tema de chicas elegantes Hablaremos de cómo las vamos a distinguir Por su forma de actuar y por su forma de hablar